Yo, yo son muy pocas las personas en las cuales yo confío. Escuchó su shit, solo le sonrío Me decías en real y fueron pecas como míos. Lo borró del mapa, giles no camino. Que todo es plata, que todo es plata. Las platas lo consume y se vuelven una rata Cierren el hocico que me como gata En la calle son pollo, lo dejamos en plata Que quiero pussy, que quiero alcohol Quiero toda la facud food, tenga la mejor Que no enrole tu gata, que tenga el control Todo esto no me llena, ahora me siento peor El mambo sube hasta la nube Brindando por todas esas cosas que jamás tuve El mambo sube hasta la nube Brindando por todas esas cosas cosas que jamás tuve en quieren plata pero no tienen el filo no, no. quieren gatas pero no tienen estilo ah. quieren ganar pero no tienen el ritmo ah. no me matan yo lo fulmino no, alerta suenan los sensores de la huerta la poli que quiere patear mi puerta tu shori llamando quiere de vuelta alerta, alerta, alerta suenan los sensores de mi puerta la poli que quiere patear mi puerta no, no, tu llori llamando quiere de vuelta. Alerta. Salgo como un campeón. La noche te lo demuestra. Soy un don periñón y vos echando dos oferta. rol un terrible fuego y vos te quedas caleta. Maceta se los ve los que yo lo llego a la mesa. Tu desquicio de subir escaleras. Pero este es mi edificio, llegaron tarde nega No van a llegar alto. Si usted faltó a mi escuela, no va a vivir de caro. Por luz y dos cadenas. Yeah, mm -hmm. yeah, mm -hmm. mm -hmm.